Of the angriest guy I'd ever seen. This guy was out of control, he snarling at me.: Hoy, la icica serie fotográfica representa la fuerza de la mujer atleta al competir. He grabbed me and he screamed, "Get the hell out of my race!" I was just terrified. It was out of the blue. My burly boyfriend, who was running alongside, 235-pound ex-A-American football player, <tose> took out the, the official just like that and sent him flying. And my coach said, "Run like hell." Katharine Switzer cruzó la línea de la meta ese día y nunca dejó de correr. Siguiendo su ejemplo, mujeres alrededor del mundo tomaron sus deportes. Hoy, con 70 años, Switzer vuelve a correr el milagro. La razón más alta no es no para demostrar que las mujeres pueden hacerlo. La razón más alta es también para mostrar, francamente, que una persona más puede quedar activa y saludable. Quiero celebrar de la mejor posible.